El blog Geografía Escuela de Agricultura fue la herramienta articuladora de una propuesta pedagógica conformada por diferentes herramientas digitales y canales de comunicación virtual eh, para la asignatura Geografía durante el año 2020 en la Escuela de Agricultura de General Alvear, Mendoza. El objetivo fue trabajar con la metodología del aula invertida en este contexto pedagógico tan diferente al que estábamos acostumbrados tanto alumnos como profesores. Teniendo en cuenta que los destinatarios son alumnos de diferentes edades y con diferentes competencias digitales, se planteó un formato muy sencillo conformado por una página de inicio donde los alumnos podían acceder al material cartográfico necesario para realizar las tareas, se enviaron disparadores relacionados con el por ejemplo con el cuidado del medio ambiente, disparadores que nos permitieron eh, trabajar transversalmente eh, algunos conceptos relacionados con la formación integral de los estudiantes. La derecha de la página de inicio tenemos la pestaña de primer año, segundo año y tercer año. La idea es no circunscribir al alumno únicamente en los aprendizajes propuestos para su año de cursada, sino también permitirle indagar, permitirle incursionar en otras temáticas de otros años. A los alumnos de los cursos inferiores les permite incursionar temáticas y a los alumnos de los cursos superiores les permite volver a entrar y volver a, a repasar, a revisar y a recuperar los conocimientos previos trabajados en los años anteriores. En la medida que los alumnos van incursionando en otros temas también tienen la posibilidad de poder ir estableciendo relaciones y esto es muy importante en la enseñanza y en el aprendizaje de la geografía porque la geografía es una ciencia de relaciones. Si bien la estructura del blog es muy sencilla, basta con que entremos a los enlaces para poder ver que las actividades propuestas a los alumnos incluyen herramientas de trabajo individual, colaborativo, que ponen en juego habilidades relacionadas con la comunicación escrita y con la comunicación oral. Esta propuesta de trabajo fue muy positiva tanto para los alumnos como para mí. A los alumnos les permitió acercarse al conocimiento de una forma más atractiva y también ir apropiándose de aquellas herramientas que les va a permitir crecer en el aprendizaje autónomo. A mí como profesora me permitió descubrir nuevas posibilidades, aprender y sentirme estimulada en mi tarea de educar y crecer profesionalmente. Es por todo ello que los invito a recorrer cada rincón de escuela de